Anteriormente. En la octava temporada. Hola, estamos en el backstage de la octava temporada de producción de televisión con los participantes de las series Conectados, Inmaduros 411 y El Concurso. ¡Uh! <risa> bueno, muchachos, bienvenidos. Cuéntenme un poquito cómo qué cara hicieron después de haber terminado de producir esta serie web. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue, qué, qué, qué fue esa parte? Eh, fue muy duro, pero valió la pena. Al final, con todos, los, pues, con todos los productos. Porque requirió mucho compromiso de parte de cada uno. La mayoría tenía siete materias. Nos tocaba grabar los fines de semana. Dejamos de hacer actividades pues, como de entretenimiento de cada uno. Madre por dedicarnos por de por dedicarmos, por dedicarmos demasiado a esto Y me parece que el esfuerzo valió la pena. Eso está muy bien. Bueno, ahora quiero que me cuenten un poco de la trama de cada serie. Eh, Jaime, ven, cuéntame, porfa, la trama de Inmaduros. Allá, voy para allá, allá, voy para allá. Corro, corro, corro. corro. Bueno, hola. ¿Qué más? ¿Me puedo tocar. acá? Hola, hola. Hey, hola. ¿qué más? Bueno, la trama de Inmaduros era muy sencilla. La trama de Inmaduros era... Eh, ¿Qué? ¿Qué era? Era tres amigos eh, muy parceros que que juraron siempre ser eh, y vivir juntos, eh, ser inmaduros toda la vida, y llega una cabezona que se llama Isabel y se enamora de, de, del cabezón de Jaco y nada, nos quiere separar. Así como, sí, Interesante Bueno, cuénteme un poco de la trama de Conectados. ¿Quién, quién, quién, quién? Bueno, Conectados es una historia de amor que se desarrolla, digamos, gracias a, a las redes sociales, a la tecnología, es una historia muy cotidiana donde Agustín se enamora de María, desde que la ve a primera vista, pero su timidez impide como que él se acerque a ella normalmente, de ahí que él la agregue desde un perfil falso, y esto desarrolla pues una serie de eventos, y no cuento más como para que tengan la oportunidad de verla, pero, pero básicamente es una historia de amor. Perfecto, y finalizamos con 4.11, por favor cuéntame un poco de la trama. Bueno, a ver, 4.11 eh, habla sobre una hacker, llamada Ana, es rehabilitada, por así decirlo, y le llega eh, una propuesta de alguien del pasado para vengarse de alguien que los trató muy mal, eh, pues que los traicionó, entonces eh, está la decisión entre vengarse o no, y en sí se las dejo también. Perfecto. Bueno, ahora cuéntenme en general, eh, ¿cuáles fueron las complicaciones que tuvieron para el desarrollo de las series? Siéntanse libres. Manuela, tienes un micrófono hace dos horas. úsalo <risa> por favor. Usalo, por favor. Eh, bueno, yo creo que las complicaciones fueron muchas, pues desde estar acá, en, pues como en toda la presión que teníamos con profesores, con grabación, con personajes, pues con los actores, con la historia, si había que hacerle algún cambio a la historia, pues había que hacerlo a último minuto y tener que cam volver a grabar algo, cambiar algo, eh, yo creo que hasta vivir también la presión no solo de la materia que es producir la serie, sino las otras, porque es que había que rendir en todas, entonces fue duro yo creo que en todos los sentidos. Es un proyecto muy interesante, bueno, vamos por, un, por la parte de los patrocinios Nuevamente contigo Manuela, cuéntanos cómo fue todo el desarrollo de los patrocinios Bueno, yo creo que fue el apoyo más grande primero que todo para poder desarrollar la serie Porque sin ellos no hubiéramos logrado los resultados que tuvimos eh, Sobre todo en temas logísticos Uno en este tipo de situaciones se da cuenta que es mejor tener amigos que plata Y que... De verdad la gente lo quiere apoyar a uno por ser un, un proyecto académico y le creen, pues le creen al proyecto y por eso dicen sí, te apoyamos con comida, te apoyamos con ropa, te apoyamos con, no sé, con eh, sí, anchetas, regalos para los actores, regalos para rifas. Entonces fue muy chévere. Nosotros pues en conectados conseguimos 13 patrocinadores y fue lo máximo. Nos hicimos millonarios. Eso está muy bien, Juan Pablo. Ahora cuéntame cómo fue el proceso de Inmaduros por... Yo creo que a Manuel le suena todo muy bonito. En Inmaduros fue muy difícil. Pedir plata es muy difícil, pero como dice Manuela, es verdad que hay gente que le apuesta a eso pero es voz de recepcionista en tu teléfono. Hola, sí hablas como Juan Pablo de Inmaduro Serie Web. Sí es, es, sí, es comida, sí, somos 11 Es difícil porque, porque es, es muy duro, porque era llamar gente y decirle a la gente como que no le cree, entonces hay que mostrarle todo en un computador. Pero la gente le apuesta y, y qué chévere, le agradecemos mucho a los patrocinadores de Inmaduro Serie Web. También tuvimos como tres y algo así, son más de diez, fueron muchos porque cada ocho días había que estar como solventando las necesidades de la producción. Duro, pero bueno, muy muy agradecidos con todos los patrocinadores. Perfecto, Juan Pablo, gracias. Lina, ahora cuéntame, los patrocinadores de 411. Bueno, eh, muy de acuerdo con Juanpa, tuvimos, pues, conseguirlos era difícil, eh, inclusive cuando grabamos el primer capítulo no teníamos, o sea, estuvimos todo el día como eh, gaseosa, agua, no teníamos T muchas sandwich. cosas para darles sí, cosas muy <ríe> caseras, porque no, aún no habíamos conseguido no, patrocinadores. Eh, sí, pero les agradecemos mucho, conseguimos siete patrocinadores y ya cuando fue pasando el tiempo ahí fue como eh, fuimos obteniendo las respuestas porque se mandaron correos, llamamos de todo como a 100 personas y es muy difícil que, que respondieran, pero muchas gracias a los que confiaron cuando conocían el proyecto, se, se animaban mucho a participar. Me alegra mucho. Bueno, Valentina de Inmaduros, cuéntame porfa un poco. ¿Cómo hicieron ustedes para eh, mantener eh, la idea de humor en una serie como Inmaduros que no se descontextualizara en, en digamos esta parte universitaria? ¿Y cómo hicieron para que, crear ese humor de Inmaduros? Pregunta de voy? One, two, three. <risa> <risa> <risa> okay. Vale, vale, perfecto. ¿No? perfecto. ¿Dime, dime? <risa> eh. Bueno, eh, fue muy complejo para la parte, pues de, la parte de guiones y director, eso fue un reto para la persona que se encargó de esa parte, pero al final pues como que todos dimos las ideas en equipo de lo que nos parecía como a nosotros que debía pues como tenerse en cuenta en el guión, como ay, esto no, eh, nos gustó que diga esto, nos parece charro eso, eso, esto va a ser muy, esta escena va a ser muy charra si se pasa esto, si el, si el personaje dice esto, y gracias a eso se creó un personaje muy grande en la serie web que fue z que es uno de los, pues como la, esa, esa parte de humor en la serie web. Él se ponía rojo, sudaba ¿Qué? y él decía. ¿Qué? Saludes a Puche de una vez que no está y que fue el que se encargó. Y, fue, y de la sí saludes a nuestro compañero que fue el que creó este guión estrella, los guiones estrella de la, de la serie web. Perfecto. ¿No? Está muy bien Jaime. Bueno pasamos para conectados Verónica. Señor. Eh, cuéntame un poco cómo hicieron Oye, para, Oye. Oye. Solu... <risas> para solucionar la parte de las tomas a las pantallas que me contaron fue un problema grande la serie. A ver, pues eso al principio fue un problema porque en los computadores de acá no se puede cambiar la hora y no tenemos la clave para hacerlo, entonces teníamos que pedir un permiso... Prestanos la clave, por favor, necesitamos cambiar eh, las horas para que, pues, digamos que tuviera coherencia con, el, con la narrativa, pues, y la historia en cada capítulo. También nos equivocamos demasiado, es decir, si estábamos grabando en simultáneo, eh, o yo me demoraba mucho para responder, o, o si iban letras, no iba letras que no era, o la ortografía en algunos casos, porque se supone que María tenía mucho, muy buena ortografía, Agustín no tanto… Entonces no importaba, pero pues sí fue muy difícil, pero al final ya, hacíamos pantallas pues como los más expertos, pero al principio sí. A mí nunca me preguntaron a la 411. Qué buena posición. 411, ya la contraseña. Ah, usted era la caneta, ahora Jaime, por eso. Jaime, no, no. No, no, te voy a decir no eres serio, Jaime. <ríe> ah. <ríe> <ríe> <ríe> Listo, continuemos con 411. Laura. Eh, cuéntanos ahora cómo hicieron la parte de investigación para desarrollar toda esa trama de hacking pues, Ustedes no pueden sí. llegar a hacer una serie de hackeos sin saber qué es hackear No, y en realidad al principio pues, no teníamos mucho conocimiento del tema Sabíamos muy poquito, entonces sí sabíamos que nos teníamos que arriesgar a, a investigar lo que más pudiéramos Gracias a Dios fue mucho tiempo de preproducción Creo que fueron casi dos meses que pudimos armar bien la historia y concretar la idea Entonces, pues básicamente internet siendo muy cuidadosos porque se encuentra de todo, entonces una investigación súper exhaustiva, todos los miembros del equipo estuvieron concentrados en eso y tratando de encontrar una persona que de pronto pudiera ser una fuente como más fiel, que nos pudiera ex explicar bien cómo se hacía, cómo funcionaba, obviamente no tratando de conocer todo, pues tratando de volvernos hackers porque sabíamos que pues, no, se, no era la idea, pero sí como… ¿Cómo darle un tratamiento a eso? Y pues nos dimos cuenta por otras series, como Mr. Robot, que fue un gran referente, que no era necesario mostrar exactamente el proceso. O sea, hay formas de mostrarlo y, y como respetando ciertos cánones de verosimilitud para darle como, como sentido a la historia y que fuera coherente. Entonces sí, fue un proceso largo, pero yo creo que hasta ahora ha sido verosímil la historia, pues nos han dicho. Está muy bien. Ah, bueno, y tengo que dar unas gracias también porque no encontramos el personaje que fuera como el hacker, pues que nos que nos ayudara a armar la historia, pero sí hubo una persona que nos ayudó demasiado porque conoce el tema. y es Jaime, y está en ¡Ah! nuestros créditos. En nuestros créditos estás, porque nos ayudó con todo. Además era el salvador. Entonces, siempre que había un problema, Jaime. Es que Jaime, Jaime. Jaime, Jaime. Sí, es, es imposible no considerarlo. Te amamos. Ah, en los de conectados. Pero te amamos. Jimmy es lo más. Te amamos. Sí. Bueno, eh, continuemos con la siguiente pregunta. Creo que todos en algún punto quisieron desistir de este proyecto. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Eso fue un embarazo con, con amenaza de aborto desde el principio. Yo creo que fue muy difícil, o sea... El, al principio, bueno, muy, muy rico, todo muy bonita, pero después muy complicado, muy complicado. Sí. Yo lloré una vez, una escena, cuatro yo lloré, horas. Sí, sí. esc me desesperé y, y lo juro que un día me paré en el balcón del apartamento donde hicimos me la escena. Y me hice así. Y yo dije, ya no aguanto más, vamos por ahí en la escena 2000, yo no sé por qué ah. llevábamos por lo menos, creo que cinco horas grabando esa escena. Yo en una que cuatro horas y yo veía que no avanzaba, era una simple así a llorar, yo decía, ¿qué es esto? Yo puedo decir algo. Pues día, pues yo. No, pero yo, todo, no avanzaba y dicen cuatro horas y la, la cosa nada cuando todo, todos teníamos cosas por hacer cuando y dice el director, no, un break, y yo como, un break, pues avancemos, y entonces yo me puse a llorar, yo no ¿qué es esto. Estábamos en un piso 17 donde Valentina se hubiera tirado. No, no, no. <risa> pero hubo alguien que sí quería salvar palomitas desde el piso de 17 Eh, bueno, muchachos, ya hablamos de digamos, la parte complicada que era desistir. Ahora cuéntenme cómo fue esa experiencia de grabar el primer capítulo y el último capítulo respectivamente. Mm. Cuéntenme, cualquiera, siéntanse libres. Yo voy a hablar por Conectados. Dale, pues porque, ah, cuéntame eh, por Conectados. La verdad, el primer capítulo de Conectados eh, fue muy desplante, fue muy triste. Sí, por favor mi equipo. Sí, pero ya se están llorando de eh, Porque a ningún profesor le gustó, eh, pero las opiniones de compañeros y de gente de la universidad eran muy diferentes, entonces nosotros no sabíamos qué hacer, porque igual eh, es más importante en este caso lo que opinen pues, los profesores y con los guiones eso era un, pues, un problema, no les gustaba. Y yo, digamos que ya que grabamos el séptimo capítulo, la verdad el avance fue gigante, en todo sentido, en la narrativa, en las tomas, en la edición, pues la verdad yo considero personalmente y creo que también mis compañeros que eh, fue una experiencia demasiado dura pero aprendimos muchísimo, yo salgo de este semestre de énfasis eh, con muchísimos aprendizajes y, y yo creo que nuevas oportunidades para seguir trabajando en esto que me gusta mucho y ya. Bueno. Yo creo que, yo quiero decir algo. Fuimos como a pasos de bebé, pero realmente, de verdad, de verdad, fue lento el proceso, ay pues de verdad, es en serio, fuimos a pasos lentos, despacio, pero pero aprendimos, fue demasiado duro, sufrimos mucho, lloramos mucho, pero, pero como que ya sentimos la satisfacción de, del deber cumplido y de haber aprendido muchísimo. Muy bien y el apoyo de los pues, de los otros equipos también fue súper importante. Fuimos súper unidos, Cuéntenme por las diferentes series. Eh, inmaduros. Jay, cuéntame cómo fue esa experiencia del primer y el último capítulo. Gracias <risa> por hacerme parte. Jamie <risa> <risa> ¡Ay, bueno! Ya me dio pena. <risa> <risa> eh, bueno, la primera parte de Inmaduros. Sí, me oculté. Bueno, la primera parte de Inmaduros, eh, la verdad, fue difícil porque fue todo un fin de semana, de todo un día, entonces uno, bueno, y, y el puente, uno sacrificar, la verdad es que se sacrificó el puente como tal, además porque yo no, pues hacía parte de la producción como apoyo, pero no estaba viendo las materias, entonces de cinco, a mí no me, no mentiras, me ese cinco menos cuántas notas, no me cumplía pero realmente pues también era un aprendizaje que tenía para el futuro, que tengo para el futuro, pero fue muy pesado, entonces era corte, vuelve y empiece, vuelve y corte, monte cámaras, baje cámaras, mueva eh, la iluminación, eh, se nos quemaron unas luces, eh, qué pena, centro multimedial. Entonces fue muy complicado en cuanto a eso, porque la toma también eran muy largas, además que fue en los primeros tres capítulos, en la primera emisión, entonces era muy complicado por eso La última, a pesar de que era la más, era la más corta, fue la que más, menos nos demoramos también Entonces fue como un avance de que mucha demora, mucha demora, mucha demora Pero ya lo último se salió en una tarde y fue más sencillo sacarla como tal Está muy bien, ahora de 4.11 Bueno, a ver. el proceso de grabación de 4.11 empezó, digamos... Eh, como sin nada. Pues, o sea, sí si teníamos la, la, los actores, las actrices, eh, las locaciones, pero no sabíamos cómo empezar, porque de hecho, yo creo que nadie de nosotros sabía cómo hacer la serie web y, pues, y cómo empezar, ni citar a los actores una hora antes o una hora después. Entonces, siempre perdíamos tiempo organizando cámaras, o trayendo comida, o buscando eh, que el computador del, de la hacker, o ese tipo de cosas que a uno se le pasan y que se le van yendo. Y ya para el último eh, episodio, yo creo que todo estaba más listo, todo estaba más programado, todo estaba más, más al, al momento y a tiempo para, pues, para hacer eh, un buen capítulo. Entonces, ¿consideras que esto les enseñó cómo desarrollar bien una web series Sí, total. Perfecto. Bueno, eh... Vale, una no sí! sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, Oh, bueno, eh, avancemos con unas recomendaciones pequeñas para los que vengan. Mira, vos veniste aquí para pedirme un consejo. Te lo voy a dar. Mierda. <risa> <risa> no, no Juan Pablo, cuéntanos, pues, ¿qué le recomiendas a las personas que vayan a... Que hacer? trabajen muy unidos, que... Oh que busquen muy buenos patrocinios para que no les dé tanta hambre que que, sí, da, da hambre, que reciban muy bien las, las, las indicaciones de los profesores, muy positivos siempre, todos los jueves. Plane, vayan planeando la serie un semestre antes de que. Y planeen dos semestres antes. antes. Ajá, un, un año, año un antes. Mucha paciencia también, es cuestión de tratar de mantener la calma todo el tiempo. <risa> <más difícil. risa> y estar, estar abierto oh a las críticas, que es un proceso también complicado, pero que hay que interiorizarlo. Básicamente, yo diría que su paciencia y estar abierto aprender muchas cosas. Sí, yo también les recomendaría que tomen una cita de terapia psicológica antes de empezar el semestre, <risa> es muy delicado, sí, se, ser muy cumplido, tratar de aportar y ser responsable con, con la responsabilidad pues, que le toca a cada uno, porque tenemos que ser conscientes que hacemos parte de un equipo. No, y si sí lo dice es, Ana, y si lo dice no, Ana… Importante, no, importante, no, importante no, esta mujer no, tiene un punto. Por favor, me plasma el micrófono. Okay. ¿Un micrófono. ¿Micrófono? Digo otra ¿Sí? vez. Sí. Que no procrastinen, por el amor de Dios. No dejen todo para lo último. Por favor. Y ya. Ay, que. Ah, mentirando ya. Eh, Muchas eh, gracias. A los profesores. A sí. uh, uh, uh, uh, Gracias uh, uh, a los actores. A Monroy. Oh, oh, no oh, no sé. oh, a Monroy. A todos ellos. A Monroy, a todos ellos. Adelante. Yo creo que nos faltó algo importante, que además de los patrocinios de alimentación, ¿cómo fue el manejo de buscar los actores? Al menos a mí la parte no me tocó, pero ese, eso fue un patrocinio y grande. Adelante. ¿Cómo fue? Respuesta oh. por eso. De... Cada uno. Casi. ¿Cómo buscamos? Ah, sí, nosotros hicimos casting. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Hombre ¿Qué hicieron? con hombre, mujer. Mentira, no. Nosotros hicimos un casting, fue, fue, nos dio mucho susto hacerlo porque no creíamos que la gente le iba a copiar al tema y... Separamos fecha en uno de los auditorios y fue muy chévere de ver que llegaran actores, pues a profesionales, gente que, estaba, que está en el medio, que es, a, estudia para eso, o sea, no gente tan, ¿cómo es que se dice cuando uno sabe algo? Pero que empírica. <risa> empírica hmm. Y, y fue muy chévere, fue, fue muy bueno que la gente le copiara pues al casting y, y, le, y uno les hablara del proyecto. Es que vas a actuar para lo siguiente. Y le gente, no, yo quiero, me avisan cuando pase, cuando publican los resultados. Por parte de Maduros fue muy bueno. Y creo que conseguimos gente muy buena, muy, muy buena. Ya, inclusive hay uno que lo reconocen en la calle y le di: y, Hola, vos sos Z, hola, vos sos Z. El ¿Qué? Es, pues, es la estrella de la, de la serie. Gracias. Inclusive en las redes sociales. También se vio pues como esa actividad, nosotros pudimos pues como un flyer, pues como una, una imagen que decía pues como para que ellos fueran y la gente etiquetaba a otras personas, pues como, ah, para, para que vaya, vea, vea que eso sirve. Y, y fue muy bueno, muy gratificante sí, sí, sí, sí, yo, quiero, yo quiero hablar, yo quiero hablar Sáquense <risa> se habla dale <risa> Bueno, eh, quiero agradecerle a, a todos los docentes No soy Lambón <risa> ah, No, no, de no, no, verdad Bueno, quiero agradecerle a Diego, a Monroy, a Harold eh, Iban cada ocho días a ver los capítulos, a Omar Mauricio. Mauricio, ¿quién más? A Mauricio haces que también fue algún día. Y a y Catalina. Catalina, ay, Catalina. A Catalina, a, a Juli, eh, eh, ¿quién más? ¿Quién ya, más? ¿Quién más? Un Roy. Y a todos. Y a todos, a todos por estar tío. ahí. De verdad que se aprendió bastante. Eh, Laura Vallejo, que la cabezona la invitamos y tuvo una reunión, pero bueno, ahí está. A Diana, de verdad, le mandamos un saludo que fue muy tesa, de verdad. Haber hecho una debe estar web allá gritando en la oficina Sí, debe estar allá en la oficina Hola Diana, eh, de verdad que permite esa para, ello, para ella hacer una, una webserie ella sola sí, entonces. Pero, pero faltan falta, falta que me que respondan de los actores sí, sí, 411 sí. y Conectados cuénteme Conectados o 411 bueno, En el caso de Conectados eh, Laura que es María y Agustín que es Agustín en la vida real <risa> Eh, no nos cobraron, nos hicieron un favor muy grande, ellos son estudiantes de acá de la universidad y bailan en, también acá en la universidad en un grupo que es, no recuerdo el nombre, eh, pero digamos que Laura eh, tiene la verdad como muchísimas habilidades para la actuación porque ella baila, ella es presentadora, ella es modelo y Agustín nos sorprendió porque la verdad él nos hizo el favor de buena gente, pero pero pero salió... Ella o sea, se encontraba gente en la calle y le decían que si era la de Conectados, entonces... <risa> de 4 de 4-11, el proceso de elección de actores fue complicado, porque hicimos casting y solamente nos llegó una persona. Tenía, y la persona era muy teatral, pues era muy exagerada y este personaje tenía unas características súper específicas y las queríamos así exactamente porque no es fácil interpretar una hacker entonces tenía que ser una persona muy introvertida, eh, bueno tenía unas características muy específicas y no dimos fácil con ella pero ya después entró pues una persona que conocía a Santi, era amiga de Santi y con ella nos fue muy bien eh, pues sería muy difícil, obviamente, con ellos también cuadra porque ellos tienen muchas ocupaciones, tienen, pues, ella era estudiante eh, y grabamos cada fin de semana. Era complicado, pero yo creo que nos fue bien en general. Y los otros, los otros actores extras que fueron muy queridos y nos dieron de su, de, su, de su tiempo, sí. No, pues imagínate que quiero hacer una transferencia de mucho dinero. Entonces, <risa> voy partiendo. <Sí. risa> a Daniela Martínez que también es del equipo de Inmaduro Serie Web y no está y chicos agradezcámosle todos a Apuche, que ya lo mencionamos ahorita y a, y a los actores, Ay, yo, a los yo, actores yo, de Inmaduros a Juan yo, David yo, a, yo, a Aleja. Aleja que también Ale, es una a, a Adrián Puche ayudo, Adrián. Eh, no es que ese elenco de nosotros tan grande que, que no sé pues los, los tres personajes que nosotros, nosotros teníamos cuatro personajes en la serie y de los tres personas de los cuatro, tres eran pues de Canadá, hasta cosas pues, actorales, pues, a, teatrales. Y Adrián, no, Adrián no tenía ni idea, Adrián de medicina, es su amigo. Es Pues y es el protagonista y nos muy bien con él. <risa> Pero ven, sí, sí, juntalo, juntalo para que no. ¡Qué desagradable! Me parece como vómito. <risa> bueno, un aplauso para usted. Una compañerita de nosotros que está con, es con gemelas en la casa. 4 empezaron 6 y ya son 8. Somos 8. Y hay tenemos que agradecer, chicos, también a todas las personas que nos vieron, porque no te, todos tenemos muy buenas reproducciones uh -huh. y que se sigan viendo toda la serie web de esa octava temporada. No pasa, nadie más. más. Chachor, se sí, les olvida alguien. Camisco. Camisco. Camisco. Camisco. al camarógrafo al camarógrafo al camarógrafo al camarógrafo al camarógrafo <ríe> Andrea camarógrafo <ríe> Andrea <que> <ríe> <por todo> al <ríe> <Medellín. ríe> Andrea Rivera que me transportó por todo Medellín a los patrocinios, Barrio Triste, al camarógrafo todas camarógrafo al camarógrafo al camarógrafo al Hey. Vámonos con los bloopers Nos vamos con los, los bloopers! bloopers Mucho gusto, yo soy Isabel y a mí me conocen como... Disculpe la interrupción, Me puta no... Ahora es diferente. Nos puede... Blah. Siempre va a haber... Popó. Popó, siempre va a haber popó. Un montón. Me, me ha yo, Ay, un ya, montón ya. la boca. No. Otro. Fin. Uf. ¡Puta, guaco! ¡Ay! No, me lo voy a hacer otra vez no, ¡Ya, cuándome.